Hoy quiero dedicar esta técnica ancestral hawaiana para mitigar el dolor y el sufrimiento tanto del presente como del pasado. Para madres, padres, familias, personas en estado de guerra, personas que están sufriendo heridas y llorando el dolor y la pérdida de otras personas. E incluso, aunque parezca liviano, para aquellas personas que tienen algún tipo de sufrimiento mental, al cual no le encuentran una razón o un porqué porque siempre nos empeñamos en buscar por a las cosas y a veces no hay que encontrar la respuesta exacta del porqué sino la respuesta que te ayuda a tener paz mental que es lo más importante en el mundo tener paz mental porque así todo lo que hagas será positivo todas tus intenciones han de ser basadas en el amor sé que suena un poco cursi pero te aseguro que la mejor medicina que hay es el amor el amor incondicional a todos los seres que te rodean te lo dice una persona que ha pasado media vida muerto emocionalmente y que descubrió un día que como una de estas técnicas que te voy a mostrar ahora cambió su vida totalmente de estar muerto o sentirse muerto a sentirse más vivo y agradecido que nunca. Esta técnica que te voy a mostrar se basa sobre todo en dos cosas importantes, el perdón hacia ti mismo y hacia los demás, y la responsabilidad de ti mismo en lo que piensas, en lo que haces y en lo que dices. Espero que la disfrutes. En este caso en concreto, está sobre todo dedicada especialmente a una amiga mía, Olga, que recientemente ha perdido un hijo. Espero que la disfrutes. Y te digo sinceramente, funciona. Lo vas a comprobar tú mismo. Vamos a eh. ver. Oponopono. Es una antigua práctica hawaiana de reconciliación y perdón. La palabra en sí significa enmendar o rectificar un error. En este contexto, los errores son los pensamientos, los sentimientos, las emociones y los recuerdos que guardamos en nuestro interior que crean desarmonía voy a contarte un secreto que te llevará a la cima es muy sencillo pero si lo pones en práctica cambiará tu vida si tienes algún problema en tu vida cualquiera, por muy grande o pequeño este secreto te puede ayudar a resolverlos todos, puedes usarlo para todo todo el mundo se beneficiará de este secreto estoy seguro de ello ya está pasando hace muchos años lo sé además porque yo lo he estado utilizando también desde hace muchos años y nunca nunca me ha fallado Primero decirte que esto funciona absolutamente de forma mágica. La razón es que nuestra vida no es más que un pequeño espejo que nos refleja lo que tenemos dentro, lo que pensamos y sentimos. No podemos ver el reflejo de este espejo hasta que estemos dispuestos a mirar profundamente dentro de nosotros con absoluta honestidad y sin miedo o juicio de lo que vemos allí. Solo cuando lo hagamos seremos capaces de entender nuestra propia experiencia y por qué las cosas suceden como lo hacen en nuestras vidas. La ley de la atracción universal afirma que todo aquello en lo que te concentras, piensas, lees y hablas intensamente, vas a atraerlo a tu vida de forma intensa. Esto significa que todo aquello a lo que prestas atención se fortalece en tu vida. Si te enfojas en la carencia y en la escasez, atraerás eso y experiencias similares. Pero si eliges centrarte en el amor, la abundancia, entonces también atraerás más de eso en tu vida. Ese es un punto importante a recordar cuando se trata del proceso de limpieza de Ho oponopono, porque podemos utilizar esta ley universal para manifestar lo que queremos en lugar de lo que no queremos. En su forma más sencilla, el Ho oponopono se basa en cuatro afirmaciones que se repiten y se meditan hasta que se siente uno realmente con el significado al sentirlas y decirlas. Estas afirmaciones son te quiero, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Estas frases no se dirigen solo a los demás, sino también a uno mismo. Para tener armonía con los demás, hay que tenerla primero con uno mismo. Sé paciente y repítelas tanto como necesites en cualquier momento. La magia se producirá.